Estudiantes, un saludo cordial. Tema de hoy, ciclo celular. Primeramente hay que entender que tenemos organismos eucariotas y procariotas y que desarrollan el ciclo celular de manera distinta. En el caso de los procariotas, tenemos por medio de fisión binaria, eh, en donde la célula eucario, eh, procariota va a dividir eh, su DNA lo va a replicar a este para, para mantener una dotación similar en cada célula que va a nacer. Luego de que el ADN es replicado en las células procariotas eh, se produce una segregación a cada extremo ¿sí? para permitir luego la citocinesis y que cada célula hija se encuentre con la dotación eh, igual del material hereditario. En el caso de los eucariotas es un poco más complejo y se desarrolla básicamente seguido de, de la interfase, la división celular, donde se encuentra la mitosis y la meiosis. De igual manera el, el material genético necesita duplicarse para luego así permitir que cada célula hija se encuentre con una igual carga de material hereditario en la meiosis en cambio se reduce a la mitad el material eh, genético hereditario que se contiene en el organismo el ciclo celular consta principalmente eh, de dos eh, grandes eh, fases que es la interfase en la que se incluye la fase G1, la fase S, la fase G2 y una fase llamada G0 seguido de la división celular que es la mitosis en la fase G0 el metabolismo se encuentra activo pero el ciclo celular está detenido en la fase G1 y la fase G2 son las fases de crecimiento es donde la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas que van a ser útiles durante la división celular la fase S o la fase de síntesis es donde se da propiamente la duplicación del DNA y con sus proteínas asociadas. Entonces, eh, lo que se genera aquí son dos copias de la información genética para la célula. La fase G2, las estructuras necesarias para la división, en cambio empiezan a montarse y los cromosomas empiezan a condensarse para que en la mitosis sean dirigidos hacia los polos de cada célula y así a su vez cada célula hija contenga el nuevo material genético entonces se separan los dos juegos de cromosomas y vamos a tener eh, en la citocinesis donde se divide el citoplasma ¿sí? y las células hijas nacientes eh, las células hijas nacientes contienen dos núcleos y la división de los núcleos se lo conoce como cariocinesis hay que tener en cuenta que las células somáticas eh, en la mayoría de los organismos en organismos se les conoce como eh, diploides, donde las siglas son de 2N, tienen una dotación doble de cromosomas. Los gametos, llamados haploides, se los reconoce por eh, la letra N, donde hay una dotación simple de cromosomas. Y las células poliploides, donde hay más de dos dotaciones cromosómicas. En la célula diploide, cada cromosoma tiene su par homólogo. ¿De dónde provienen estos? Pues del gameto de uno de sus progenitores. El número de cromosomas en cualquier organismo se debe de mantener constante entre los individuos de una misma especie, ya que si se producen cambios eh, diferentes a las dotaciones cromosómicas originales, pues se producirán problemas a lo que se conoce como mutaciones. Luego de la interfase, pasando por la, la, la fase G la fase S pues tenemos la división celular que empieza con la mitosis ¿sí? tenemos aquí una célula en interfase que al pasar estas tres eh, la fase G, la fase S y la fase eh, G2 pues los centrosomas que en un principio era uno se han dividido y estos centrosomas son los que tienen que migrar a cada uno de los polos para que puedan la posterior eh, alargamiento de los cromosomas y dirigirlos cada uno de estos hacia los extremos la mitosis eh, cuenta básicamente con, con lo que es profase, metafase, anafase y telofase en la profase donde se da el entrecruzamiento del material genético vamos a tener la formación eh, lineal de las cromátidas hermanas ¿Sí? Se encuentran eh, paralelamente. Los centrosomas van a formar eh, por medio de los centriolos en las células animales el, lo que es el uso mitótico por medio de microtúbulos que se van a ir extendiendo hasta alcanzar la parte central del cromosoma y así poder arrastrarlos hacia los extremos. En la metafase se distingue la metafase temprana y la metafase tardía. Una vez que se encuentran eh, por decirlo así capturados los cromosomas necesitan ser eh, arrastrados hacia cada uno de los extremos y las cromátidas hermanas pues se encontrarán separadas en las, en las siguientes fases pero la metafase básicamente es eh, ubicar los cromosomas en la parte central o ecuatorial de la célula la anafase es la fase en el que los cromosomas son separados de sus cromátidas hermanas y arrastrados y empezados a arrastrar hacia los extremos. Como podrán ver en esta gráfica, la dotación eh, cromosómica para cada célula es similar. Una cromátida hermana de cada progenitor pues, se irá hacia un extremo. En la telofase se marca más definidamente por eh, la formación más clara ya de las células nacientes en donde la envoltura nuclear nuevamente vuelve a reaparecer ¿sí? hay el desdoblamiento de estos cromosomas y está listo el material genético nuevamente para empezar la división nuevamente vamos a entrar a la interfase y como pueden ver estas eh, estas dos células hijas están en la fase G0 ya que todavía no ha existido el los nuevos pasos de, de la interfase que son la fase G1 la fase S y la G2 donde los centrosomas van a, a ganar una duplicación y así empezar nuevamente el proceso gracias